Así es, estamos en este sanatorio de la avenida Córdoba en Palermo donde ayer por la noche llegó Jorge Rial luego de arribar desde Colombia tras el episodio de salud que tuvo allá donde se descompensó, fue a una clínica y sufrió un episodio cardíaco en el día de ayer a las 9 de la noche llegó el avión sanitario que lo trasladó y luego lo trajeron hasta esta institución médica. ...dirigida por el doctor Capulla, médico amigo personal de Jorge Rial... ...quien también había viajado a Colombia. Desde el sanatorio todavía no dieron un parte médico oficial. Hay sumo hermetismo sobre la salud del periodista. Y estamos tratando de confirmar si todavía están sus hijas aquí en el sanatorio... ...acompañándolo, así que en breve tendremos novedades. Sí, Perdón. comenzó la preocupación, Guati, porque claramente muchas personas consideraban, muchos médicos hablaban de que no era, era lo mejor que viaje con tan poco tiempo, ¿no? De lo que le sucedió. Y claramente ahora después de, de esto que acaba de pasar, la verdad que hay mucha preocupación, ¿no? Sí, y se había especulado también con que eh, viajaba a los pocos a las pocas horas de sí. su internación en Colombia, después eh, se dijo que se iban a esperar varios días, se había especulado con que el lunes iba a volver a, a la Argentina, finalmente lo hizo en el día de ayer a las 9 de la noche, arribó el avión a Ezeiza y 40 minutos después en ambulancia llegó hasta esta institución de Palermo, Flor. Sí, Guati, ahora hay muchísima preocupación de la familia Guido también. Sí, Flor, bueno, obviamente recién como decía Guati, a ver, la familia tiene que autorizar. Los partes mm. médicos hasta el momento no lo están autorizando, así que eh, solamente lo saben las personas que están ahí en la clínica de Don Jorge. Ahí me llegó hoy el informe, el informe que eh, pertenece al avión sanitario, a este traslado. Bueno, obviamente ponen el objetivo y el alerta. Dice, sin hipoperfusión, no hay sangrado anormal. Bueno, después hacen su, todo un informe de cómo está Rial hoy. Y además el análisis, ¿qué es lo que esperan? Paciente con evolución cardiovascular estable. Se controló y no hay nuevos episodios de, arritma, de arritmias perdón, o bajo gasto. Pero lo que me dicen que ayer a la noche, eh, obviamente se traslado, él llegó muy cansado a la clínica. El estado hoy es crítico. La verdad que obviamente que están preocupados y sigue en observación Jorge, más allá que le suba historias. El estado es eh, es preocupante. ¿Y cuál es el plan de tratamiento que es lo que dice acá en eh, parte del informe? ¿Cuál? Eh, paciente cardiovascular estable. Y acá, atención con esto, se inicia triple terapia por riesgo cardioembólico alto. El pronóstico global aún es reservado. Bueno, hice este traslado bueno, y además la hospitalización y todo lo que hoy los análisis que le van a hacer en la clínica en Sinoquiet. Perfecto, la yus. Gente que lo vio cuando llegó a Ezeiza, bajó del avión eh, con mucha dificultad y tuvo del trayecto donde estaba, eh, la, la, cuando, cuando termina y pisa suelo a donde estaba la ambulancia, sí. lo tuvo que hacer en camilla. No, no pudo hacerlo no puedo caminar no pudo caminar que realmente estaba muy pero muy cansado con el seguido también lo vieron sí, sí. de esa manera cuando llegando a la clínica del finoquito o sea, fue un viaje muy agotador por ahí sí por eso decíamos que esto la, claramente con lo que están con la información que están sumando los dos eh, generó mucha más preocupación no solamente en la familia sino en todo eh, su entorno no y en el medio. Así, que además, que Flor, la información, una... lo que dicen es que no se... A ver, primero lo tienen que estudiar acá en el Finoquieto. Ellos sí. confían, obviamente, en los estudios que le hicieron allá Obvio. en Colombia, pero no es que tiene un día de alta establecido. Es decir, se va a quedar sí. en la clínica, se sí, sí, quedaron sí. todos en los, los estudios y esté todo bien. Claro, Perfecto. le dieron el alta de Y Colombia, trabajar, me dicen que... Pero sí. para trabajar sí, falta, falta bastante tiempo todavía. Y el hecho de que haya venido en un avión, en un vuelo sanitario, digamos, en un punto, eh, hablé con Capulla, lo escuché, es menos riesgoso que un avión de línea por el tema de la altura. No nos olvidemos que el punto principal también es que él es hipertenso. Entonces el tema de la presión juega un rol fundamental en este problema de salud que tiene. Así que viajó con todo un equipo, eh, terapistas, gente de emergentología, digamos, mirándolo cuidadosamente todas las horas que duró el viaje desde Bogotá hasta acá para ver si había algún cambio, pero por suerte en el viaje, digamos, estuvo bien hasta arribar al fino quieto Argentina. Perfecto.